cómo conectar la cámara de nuestro teléfono a Windows 10 ya que a veces necesitamos eh, creo, grabar un video y necesitamos usar una cámara para que nos estén observando mientras estamos grabando el video pero la del ordenador es muy... Eh, tiene una resolución muy mala entonces necesitamos la de teléfono y entonces para ello he creado este tutorial para que ustedes lo puedan hacer de hecho también la pueden conectar a otro programa como en el caso de Charakter Animator. Bueno entonces lo que vamos a hacer es, van, van a darle clic en el link que les dejaré en la descripción de este tutorial, se los voy a dejar sin anuncio, eh, tiene por nombre el link de archivos, entonces dan clic allí en el enlace, se les va a ir a, a, la, a, a la nube Google Chrome de Google Drive y allí van a, van a seguir los pasos y se les descarga sin anuncio, entonces una vez se les descarga el archivo como este, vamos a dar clic derecho, o simplemente se van a mi página que es Israel Banguera Israel y escriben el nombre tal cual como está aquí y se les va a descargar también. Entonces vamos a dar clic derecho, extraer aquí y una vez se les extraiga, vamos a poner esto por acá, les va a quedar una carpeta como esta. Vamos a dar doble clic, aquí vamos a encontrar dos archivos. Este que, tiene, que termina en .s es para el ordenador y este es para el... Eh, para el celular, para nuestro teléfono, entonces vamos a copiar este al teléfono, vamos a darle clic derecho copiar. Voy a copiar, voy a conectar el teléfono bueno una vez hayamos conectado nuestro teléfono Aquí está conectado. Voy a pegarlo acá en la carpeta que tiene por nombre de Archivo. usted la pueden pegar en la carpeta que gusten, en la que quieran. En mi caso, yo tengo un archivo solo para este tipo de cosas. Y la, ya la pegué en el teléfono. O sea que ahora puedo, puedo instalarla desde el teléfono. Ahora vamos a instalarla en el, el. Aún no la hemos instalado en el teléfono. Ahora procedemos a hacerlo. Vamos a instalarla en el. Ordenador, vamos a dar doble clic aquí, luego clic en sí, en siguiente, damos clic ahí, instalar. Esperamos a que se instale. Vamos a dar clic en finalizar. Miren, aquí ya está la aplicación. También la van a encontrar eh, en donde está, aquí se les va a agregar. A ustedes simplemente dan clic derecho, agregar a barra de tareas para que les salga acá. Si quieren, eliminar el acceso directo de aquí. Y lo pueden poner aquí. Entonces la anclamos aquí. Y esto lo pueden eliminar si quieren. Para que le quede el escritorio más organizado. Entonces la podemos ejecutar. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: ustedes aquí pueden conectarla por eh, Wi-Fi. Tienen que tener el teléfono conectado a la misma red Wi-Fi. Por cable USB. Conectan un cable USB. Dan los permisos en el teléfono. Simplemente dan clic en la opción transferir archivo. Y ya en el teléfono que él les va a solicitar permiso y eso bueno ustedes lo sabrán hacer que es más sencillo bueno pero igual para que no nos vamos a enredar simplemente vamos a hacerlo conectándolo por wifi conectamos el teléfono a la misma red wifi o lo hacen con el cable simplemente conectan el cable y dan el permiso en el teléfono y ya supongamos que ustedes no tengan wifi cierto no tengan o sea, con el hecho de que les digo que necesitan Wi-Fi, no quiere decir que necesiten internet, porque a veces podemos tener Wi-Fi, pero no tenemos internet, esto no, no es necesario que tengamos internet. Lo otro es si no tienen internet, no tienen eh, eh, un router, no tienen nada para enviarle la señal al teléfono para conectarse a través de, de, de Wi-Fi, simplemente se vienen aquí a Windows 10. Y crean una red, comparten le comparten Wi-Fi, aunque, aunque, aunque el sistema operativo no tenga, aunque el, el, el PC no tenga internet, ustedes pueden, pueden crear una, una zona, eh, pueden crear, pueden habilitar la opción de Wi-Fi aquí. Y conectan el teléfono a este, en caso de que no, se, no sepan la contraseña, van a configuraciones. Y aquí van a editar, dan clic en editar crean la red le ponen una contraseña cualquiera y conectan el teléfono allí y al estar conectado al computador le, se les va a conectar a través de esta más fácil o lo pueden hacer por cable también perdonen que me extienda así, solo que no quiero que genere ningún inconveniente a la hora de hacerlo bueno supongamos que ya está conectado al wifi del mismo, a, a, al mismo que el ordenador no bueno una vez hecho ello vamos a proceder a hacerlo cuando estemos en el teléfono tenemos que poner la misma dirección IP que está en el teléfono, si es por Wi-Fi, ponemos la misma dirección IP aquí, la que nos va a dar el teléfono, ahora lo van a ver, ahora van a, entender, van a entender lo que les quiero decir, entonces a veces sale la misma, entonces por eso no se preocupen, entonces ahora vamos a proceder a instalar el programita en el teléfono, una vez estemos aquí en el teléfono vamos a irnos a la carpeta donde hayamos guardado el archivo pues que pegamos, entonces vamos a abrir allá. Vamos a donde está. Voy a entrar a archivos. En mi caso lo puse. Pues una carpeta que tiene por nombre archivo. Me voy a ir al almacenamiento, archivos Y aquí está. Vamos a dar clic allí. Instalar. Ya se ha instalado. Voy a buscarlo en donde está. Ah, mírenlo aquí, Droican. Vamos a clic en continuar. Aceptamos. Damos clic en NES. Vamos a dar ahí. Bueno, y aquí donde pueden ver está, es donde dice eh, Wi-Fi IP. Es este mismo número. Vamos a ponerlo acá en el, en el ordenador. Entonces el número es eh, 192.168.168.100. 192 punto 226 entonces este mismo vamos a ponerlo acá en el en el en el ordenador y listo, entonces lo dejamos abierto así tal cual como está aquí y ahora vamos a a, conectar, a conectarnos al ordenador nuevamente y como está conectado a mi, mi red wifi automáticamente la cámara se va a encender ahora entonces vamos allá bueno, entonces, miren que es la misma dirección IP que me, me, botó, me, me arrojó la misma dirección IP. Entonces no es necesario que yo la escriba. De lo contrario, la pueden escribir. Entonces, una vez que estemos aquí, si lo van a conectar por Wi-Fi o por, o por USB, en mi caso lo voy a dejar por Wi-Fi, ya una vez que estén aquí, ustedes pueden usar esto como micrófono, deshabilitan esta opción de video y lo usan como micrófono. O lo usan como video, también la puede grabar eh, tanto el audio como el video si quieren en la aplicación que van a usar, no en esta bueno entonces vamos a dar clic en Start y como pueden ver como pueden observar aquí estoy en el video y en caso de que la cámara se vea muy oscura pueden prender el flash miren también pueden acercar Pueden acercar, pueden alejar, voy a ponerlo aquí donde tengo el Google mouse, okay. pueden acercar, pueden alejar, también, también si no quieren esta ventana aquí pueden hacer lo siguiente, dan clic aquí y esta la pueden minimizar, eh, perdón. Cuando estén grabando, cuando vayan a, a grabar con algún otro programa, pueden minimizar esto que igual se va a ver. Entonces, miren que haya claro. Miren. Entonces, si yo... Ah, lo otro, lo, otro, lo otro también que pueden hacer es configurarlo para usar la, la selfie. Entonces, en ese caso lo hacen desde acá del, del, del teléfono Porque las otras funciones las encuentran en el teléfono Entonces eso ha sido todo por hoy Espero que me hayan entendido Y no olviden de suscribirse Chao